Jesús, que mil bien judío, tienes que le gozar en toca que es inawak. Tlaname juan tlanquitano tlamachtil, tonces melauca en yesque, anomachiticawa. Iguan anquismatisque, tlan melawak. Iguan yuntla melawak, de inawaknamoteco, para ya como maamech nahuatisto. Iwan yeguano que nanquilisque. Teguant igualatoque negual de Abraham. Iguamasemiacas ticpiajose que esto Qué tikitan té niktitechmakistis de inaucto iguan I Juan Jesús O Kimilue. Y Pamela Cana Michilvia, no es sino que me quicio atlatla colle, quitozne que se machuelis y techi familia dios, pero sé tecone de dios, yo quema más púwis y y techi familia dios. Y con que y de dios na mechmakistis te inaucto entonces Namé no Juan a Moacarás que es Melávak, ante Ni Juan an nel de Abraham, pero ankineki nequi porque mach anki y panamoyolo, namoyollo tla Namé chiluía. Néni quitá tla no chititia. Iwan Namé Juan Te wan Juan yen Abraham. Juan Jesús sukimilue. Tla Abraham yen yen entonces, en que chihuane, tlan kichi. Mas que tlan, tlan dios nechititia, name ankineki na nech Abraham machiscono kichi. Name huan namopapa. y con que tlan kichihua namo papa. Yehua Te machista Te se to papá, To Dios. Y Jesús con Jesús Tlayen dios y esquian namo papa, name anech porque no es un iguala de Dios y escuente al Tikpak, san por no un sino porque Dios on echual titanke. por mati machanquiumaca cuenta tal na cuenta porque machan Ankikaquisque ique, anki kakiske namopapa na, na nye en diablo, y juan na En diablo en mikti desde open ental mach que kitatla melawak porque Machitlakipia kipya pia y panillo tla no chipas porque yen yuni yo porque yipa te y wan yen teta de noch tinaki pero como neni quitat melawak, meláwak por yo ni de amewan wa huels nechne estiles ni tla y wan tla ni melawak, tla dios Kikake y Dios, pero como namegua Machan Powis y Dios, por Yonik Machan Kineki y Kikakiske, y cuacon Judío tiene yo Yon Pantantiquista, Testi Samaritano y Demonio, Juan Jesús o Kenankili, Nemas se Demonio, sino no Papa, pero namegua Machan Nechweimati, Nemas Tlaka para Manichweikishtika, un caso en para manejar lo yquishtica, y a quien Y na a quien que chivas la kita machqueman Y cuacón que demonio. Abraham y profeta tinomike, miks. Y Juan tehtiquista, a quien que la ¿Cuándo te que tu papá Abraham? ¿Yehu ¿Y Juan profeta es ¿A quién te Jesús o quien es que le. Tlanenic te muani no voy a decir que no voy que no voy a que que que no pero no me lava ni quismati, igual ni chihua tlan yekita. Inyahuizkawit nao papa nabrahan o pake porque oquimatke ni kniwit isquintlal tikpak. Inyehite chitan el tocalis o nechittak, igual por yo nico Y cuacón en tiene en Jesús. Allá motikpiao me impuli o matle tlechit, igual tiquita o nabrahan, igual Jesús oquimilwe. Y pa chilvia. Desde antes de tlacatis nabrahan, neji pa y cua con tiene o con que se queme temes para que mu Jesús, pero en Yejo o pano quinzalco y guanoquiz que de y tiopan.